El ejercicio número 55, examen de bachillerato del 2014, menciona lo siguiente. La siguiente imagen muestra un tanque para el almacenamiento de agua, en el cual tiene forma de cilindro circular. Si se desea pintar con un tipo de anticorrosivo la parte exterior del tanque, exceptuando las bases, quiere decir que las bases no se toman en cuenta entonces cuántos metros cuadrados de superficie se debe pintar debemos recordar que cuando nosotros abrimos un cilindro eh, la forma que queda es un rectángulo y dos círculos que son las bases entonces en este momento lo que me están solicitando es eh, encontrar el área de esta parte que es el área lateral que es la parte que vamos a pintar porque claramente me dicen que exceptuando estas dos que acabo de pintar que son las bases. Tan... Por tanto, vamos a construir un rectángulo donde el alto de la figura es 6, 6 y me están mencionando que el diámetro, ustedes ven acá que el diámetro es 4, quiere decir que el radio de, de la base es 2 no me están diciendo que esta parte es 2 porque esta parte la parte de largo por decirlo así de, de ese rectángulo y es para la circunferencia que es, se saca 2pi por el radio para una mejor comprensión veamos la siguiente imagen esta imagen muestra de aquí para acá como ese rectángulo se enrolla y va a formar el cilindro. Ahora lo que nosotros queremos es el proceso inverso. Tenemos el cilindro, lo vamos a desenrollar y nos va entonces a quedar un rectángulo. Por tanto, nos queda ese rectángulo acá que su base es la circunferencia y su alto es 6. Pero ya sabemos cuánto es el radio. El radio nos decían o nos dicen que es 4 metros, perdón, 2 metros. 4 es el diámetro. Por tanto, podemos sacar la circunferencia. La circunferencia entonces sería 2 por pi, por 2, que es igual a 4 pi. Esa es la circunferencia. Por lo tanto, ya podemos sacar el área de ese rectángulo. Entonces, el área del rectángulo es base por altura. Es decir, 4pi por 6 Eso que es igual a 6 por 4, 24pi Ese es el área lateral Eso es lo que os ocuparía para poder pintar 24pi Si vamos a buscar la respuesta de 24pi Pues nos da la opción B que es la correcta